Bienvenidos al canal de YouTube de En El día de hoy les queremos hablar de algo que todos tenemos y no todos utilizamos. Nuestros celulares tienen muchas herramientas de accesibilidad y atajos que permiten hacer nuestra vida un poco más fácil y posibilitan la vida a las personas con discapacidad. La lupa, la linterna y el zoom son algunos de estos ejemplos. Hoy te hablaremos del dispositivo iPhone y cómo puedes activarlos y usarlos también. Empezaremos con algunas herramientas que son las más populares y que tal vez ya has utilizado. La lupa digital que permite ver todo más cerca. Abrimos configuración. En accesibilidad encontramos la lupa y la activamos. Luego, en la pantalla principal encontraremos una nueva aplicación llamada Lupa. Nos permite acercar y alejar. Tomar una foto y cambiar el brillo, contraste y poner diferentes. Adicionalmente, podemos activar la linterna. El zoom que permite ampliar cualquier parte de tu pantalla. Abrimos configuración. En accesibilidad, encontramos el zoom y lo activamos. Con tres dedos, presionamos dos veces para acercar y navegar por la pantalla. Con tres dedos, presionamos tres veces para activar el menú donde podemos seleccionar un filtro, elegir una región específica de la pantalla o aumentar o disminuir el zoom. Ajustar la pantalla y el tamaño del texto. Abrimos configuración. En accesibilidad seleccionamos pantalla y tamaño de texto. Seleccionamos texto más grande y lo activamos. Y en la barra inferior aumentamos o disminuimos el tamaño de la letra. También podemos poner las letras en negrita o aumentar el contraste en la pantalla. El modo oscuro facilita la lectura y permite descansar tus ojos. Abrimos configuración. Seleccionamos pantalla y brillo. Cambiamos a modo oscuro. También podemos seleccionar si lo deseamos en un horario en específico, activando por horario en Night Shift. Las alertas sensoriales permiten configurar con un parpadeo rápido la luz LED para las llamadas entrantes o hacer que la icono muestre una foto de la persona que te está llamando. Abrimos configuración. En accesibilidad, seleccionamos audio, slash, visuales y activamos alerta con luz de LED. Otras herramientas permiten hacer las actividades como la escritura mucho más rápida y más fácil. Estas son el dictado que permite escribir con la voz, texto predictivo que completa la frase, hablar de Asiri. El Assistive permite adaptar los gestos que hagas en la pantalla de tu celular para realizar nuevas acciones. Abrimos configuración. En accesibilidad, seleccionamos tocar y activamos Assistive Touch. Nos aparecerá en la pantalla un círculo que permite realizar desde allí varias acciones. Esto hace que las personas que tienen movilidad reducida en sus manos puedan utilizar su celular más fácilmente. Mantente conectado a nuestro canal de YouTube, suscríbete, activa las notificaciones y síguenos en todas nuestras redes. Chao.